Después de tanto tiempo planeando el Craft Day, el día llegó y se fue demasiado rápido. Sin embargo, gracias a dos de nuestros patrocinadores, Sogras y TechCraft, aquí le vamos a mostrar algunos de los demos que vimos en vivo. Depende del diseño en el cual ustedes trabajen, le permite los cartuchos de tinta que ella en sí trae para 500 impresiones. Todo depende de los diseños el cual ustedes realizan sí. aparte de que es un equipo el cual tiene dos años de garantía eso le ayuda mucho a ustedes, por ejemplo, que dicen bueno, si yo compro uno por ahí quizá no tenga garantía a diferencia de este, tiene dos años de garantía como son equipos pequeños fábrica les garantiza que si el equipo tiene un nivel, una eventualidad que te da no puede solucionar en la parte técnica se les, se les cambia entonces, Ok, lo que hace es que se les cambie el equipo por otro. Bien, entonces ya, hay, y ahí siguen los dos años, o sea, si al año y medio, 18 meses, el equipo se daña, se lo lleva al taller de este grado y se lo cambiamos, entonces tomamos el que ustedes tienen y le damos uno nuevo, o sin tinta, con las tintas que ustedes tienen van a seguir, y le quedan seis meses de garantía a ese por fábrica. Para volver a cambiarse en caso de virtualidad. Ok. O sea, los dos años son full. No tienen que pagar nada si el chasis hay que cambiarlo solamente. Si se dañan las tarjetas, lógicamente tienen que tener un regulador de voltaje. Ok, para ellos, pero sí tienen dos años de garantía full. Hay otras marcas que son más económicas que sobras, eso lo sabemos. Pero el momento que usted le pone la cinta de sublimación ya se queda la garantía. En este tipo no. Hay otras propiedades que tiene el equipo, como por ejemplo, tiene hasta, o sea, es mucho más amigable para trabajar, porque tiene plantillas de las cuales de los mismos productos que nosotros vendemos, usted puede colocar su imagen y él automáticamente cae en esa, en esa imagen de ese sustrato que va a trabajar o artículo de su información que vaya a hacer. Yo le iba a decir que, que en mi experiencia yo utilicé otra marca. Y estaba encantadísima, que no sé qué. Y, y cuando yo vi esa impresora, la impresión de esa impresora, la calidad de la imagen de esa impresora, señores, o sea, el, lo que cuesta, lo vale. Lo vale porque usted va a tener un artículo de, de mucha calidad, o sea, usted va a entregar un artículo de mucha calidad y vale la pena cada centavo que cuesta esa máquina. El cartucho cuesta eh, ese dinero por ello, porque al no tener contacto con el ambiente, con el oxígeno, las tintas, como estaban hablando ahorita, eso es tinta líquida. Cuando tiene contacto con el oxígeno, ya en los potes que uno vacía, en los tanquecillos, en eso ahí ya hay una transición en la cual la tinta cambia y por eso puede haber más que eh, se el cabezal, que la máquina falle. Como esto está herméticamente cerrado, sellado, en un cartucho que no se bota la tinta, pues entonces la calidad de impresión siempre va a permanecer y no les va a fallar. Y si empieza a fallar, entonces para eso está el taller, si no, entonces se le cambia la máquina. termos que ven acá son muy conjuntamente. Me imagino que alguna de ustedes ya lo ha visto. Sí. Estos termos vienen azules, se pueden personalizar a su gusto, como ustedes quieran, pero ellos cambian realmente. Luego de ese que están azules, ellos se ponen rosados. Sí, eso va dependiendo cuando tiene algo caliente. Sí. Con el contacto, por ejemplo, si yo tuviera ahora mismo la mano caliente en esta parte ahí hubiese cambiado. Estas cosas que ven acá gorra que comúnmente siempre la buscan allá, pueden personalizarla en esta parte, nosotros le vamos a estar haciendo unas demostraciones con algunas para que ustedes vean y algunas aplicaciones que se pueden hacer dígase con materiales foil Aparte de, sé que muchos de ustedes quizá conocen, conocen de lo que es el foil estos equipos de bordados nosotros tenemos realmente una gran variedad en equipos de bordado de diferentes Cabezas con diferentes hilos. Esta plancha, vean acá, este taza, esta taza, nosotros vamos a hacerle una breve exposición con ella, hacerle demostraciones cómo se utiliza. Realmente se utiliza más en taza, viene esencialmente para eso. Esto es una planchita térmica, como ven acá, para hacer trabajos ya un poco más, pequeños. Por ejemplo, si ustedes tienen plancha ya grande y viene alguien y le dice, bueno, yo quiero hacer una gorra con un diseño aquí pequeño, dígase con, exacto, con un, algo más, más sencillito, una gorra que le quieran poner un diseño, bueno, pues, ¿para qué calentarla grande? Por ejemplo, si tenemos esta, esta plancha ya más grande, como ella puede hacer lo que es los t-shirts, puede realizar. Esos bolsos, también estos delantares, ustedes lo pueden realizar acá. Esta plancha, aquí, este termo, para termos ya grandes, por ejemplo, los termos de 20 onzas, también en ella la podemos utilizar como en tazas, dependiendo, realmente cuando nosotros realmente la vendemos para trabajar en termo porque la resistencia que trae es especialmente para termos ya grandes. Adicional, por ejemplo, se sale en... 10,900 10, 10, 10, pesos, o sea, un precio ya bien cómodo para uno iniciar. Adicional, le pueden agregar la resistencia de taza, que saldría en 2,175 pesos. Sumamente ah, claro. bien. Esta ya un, es un equipo más grande, es una Max 600, es 5 en 1, le permite realizar gorras, tazas ya cónicas, normales y shirt a diferencia que nosotros tenemos ahí en la empresa de estas mismas, pero un poquito más grande. Esta parte de aquí vendría 16x20, pero como es en combo, aquí viene 15x15. 15. Este es un horno de sublimación. Realmente muchas personas optan por él porque le permite hacer impresiones ya full print. Las impresiones quedan más, o sea, cubren, por ejemplo, el termo completo. Pero se utiliza, a diferencia de que no, en esta parte no se utilizan ya resistencia, aquí se utilizan más, son bolsas termoincogibles. Pero son un único uso que se utiliza en la, la bolsa termoincogible. Entonces, ahora mismo le vamos a estar haciendo una breve demostración con cada equipo, para que estén pendientes, si, alguna, si tienen alguna pregunta, nos la pueden realizar. Estamos aquí, yo le voy a pasar con el video. Él es el que nos va a ayudar con las demostraciones Elvio no se ve Era sorpresa, Elvio Era sorpresa. Elvio era sorpresa okay, oh, oh. Que quizás ustedes digan quién es Elvio, pero realmente Elvio es un, un tiktoker muy, muy conocido Entonces ahí te hace Solution. ¿Se escucha, amigos? Se escucha. Bien, excelente. Como ya le digo, yo soy Elvio López. ¿Qué he tenido a Tegrati? de ustedes? No. Al lado de Tegrati hay una callecita y hay un negocio que tiene muchas... Entonces, eh, aquí a la derecha se ajusta la temperatura. Aquí está en grados Celsius. Yo sublimo a 195 grados Celsius. Entonces, en esa este sublimación casi siempre es 195-200 grados Celsius. Ah, hay algunas cosas que son plásticas y eso, que para que no se encojan, pero no ah. se hacen aquí en el oro. Entonces, aquí donde dice Hot Air, ese es el sistema del, del abanico. Le damos y lo ponemos también a 195 grados. Entonces, ahí está configurada ¿verdad? la temperatura. Aquí a la izquierda, ese es el tiempo en minutos. Para los vasos de acero inoxidable, yo uso una temperatura de 10, perdón, un tiempo de 10 minutos. Eso es si es uno solo o dos ya si son 3, 4, se le puede poner un minuto más. Entonces, ya que tengo los segundos, los minutos programados, le doy a estar Ahí el encendió. Aquí tiene una luz que la puedo encender para ver qué está pasando dentro o la puedo apagar sin ningún problema. Vamos a dejarla encendida. Ahora. Y ese don no nos funciona por una lasaña. O una lasaña? Realmente. Y no va a centro, la venden más barato <risa> Sí, no tiene que No hay ningún problema. Entonces vamos. ¿Y qué <risa> Dígame ¿Qué cuenta, verdad, pero ahora este. se puede ahí? No, no. no, ahí se pueden hacer cerámicas, ¿Sí? aluminio acero eh, prácticamente en base para bebidas pero también se puede trabajar con platos con okay. eh, cristal también jajas sí, claro. sí, ah, sí, sí, okay. necesito que me ayuda a elegir algo ok, vamos lo vamos a hacer con la mano. Levantan la mano. Necesita modelos para que agarren los papeles. Eh, no, ¿Este diseño para el vaso le gusta? No. Levanten la mano a no, no, no. no, la, la. Pero no, sí. que le gusta. Estas flores. No. no ya grabando no, ah, okay. <risa> ustedes saben cómo no, se toma no. la medida en un vaso como este no le voy a dar un truco saben usar cinta métrica metro ¿Sí? Sí. si tienen escáner también se pueden ayudar miren yo para tomar las medidas hago lo siguiente con una hoja normal porque son más económicas <risa> No, no, no, no. hago lo siguiente y la, la, la, la, la clase de orilla lo sostengo bien con este dedo porque tiene que quedar bien ajustado y que quede derecho visualmente claro. y hago lo siguiente, no tengo aquí un lapicero pero mira excelente, muchas gracias chicas aquí busco la línea y hago lo siguiente cuando lo encuentre él se va y hago lo siguiente ahora. si no sé usar cinta métrica voy a el escáner escaneo lo llevo al software de diseño y ahí tengo la medida a la redonda ¿verdad? entonces con una cinta si saben usarla también lo hacen y ya la altura es más fácil porque verdad, una cita se hace entonces, la medida que tiene este vaso es 9.4 pulgadas y la altura 8.25 eso es teniendo en cuenta que aquí abajo dobla un poquito y que el diseño para que el empate no salga una línea blanca sobresalga también un poquito nuestro verno va avanzado, así que vamos a, a recortar. Miren, hay que cortar el papel que no, no tenga sobrante, ¿verdad? Lo corto ahí, ¿verdad? Que no tenga espacio rato, blanco. Atrás, te el y como esta tapa gira, no, o sea, no tiene una, una forma única, no importa cómo yo lo ponga. Al final yo pongo la tapa como sea. Me fijo aquí que sobresalga un poquito el diseño. Y igual que ahorita. De la cinta la térmica, por favor. Ahí lo agarro. Entonces, córtalo, por favor. Que quede bien apretado. Exacto. Ahí le pongo. Y aquí le pongo. Eh, ahí ya yo tengo el termo con el papel puesto. Y ahora hay que ponerle esta funda termo encogible. ¿Qué significa eso? Que con el caliente esa punta se va a encoger y le va a dar la presión a nuestro vaso. Uno se ayuda con una pistola de calor pero no la trajimos. Pero no hay ningún problema. Eh, el horno como está caliente va a hacer su trabajo. Entonces cuando el horno termine ya que llegue a la temperatura de los 195 grados Celsius, él va a emitir un pitido. Ahí nosotros entramos el vaso lo más rápido que se pueda, no tiene que ser tampoco. Hay una ayuda, una ayuda. Una pregunta, Elvio. pero el horno no quema, o sea, es un horno igual que una cocina, o sea, tú, tú puedes agarrarlo, tú lo abres y no te va a quemar. O sea, que usted dice que lo agarren, que va a abrir, que lo hagan rápido, ¿es porque tú te puedes quemar? No, el pero horno. No si sí, calienta, claro, no calienta, porque por afuera no. Por okay. no, porque cuando yo, él me pita y yo abro, hay un escape de calor okay. y ya al tiempo voy a empezar a contar, entonces si yo duro mucho después de pita, voy claro, a tener que, claro. que sí. volverlo a parar porque se calienta mucho ahí, pito, ahí pito. pita uh -huh. Uh -huh. bien eh, está caliente Así que déjame ayudar ¿Necesitas mejor. ¿Necesitas ¿no? no, una mano? No, está bien. Hace no, tienen, no tienen que quitarlo caliente. ¿eh? Yo es para ganar un poco de tiempo. Cuando lo quitan, hay que tener cuidado de no rayar el material. Claro que sí. Yo lo hago así, por esta parte de adentro. Y voy desprendiendo con cuidado. ¿Cuánto es el tiempo más o que deberíamos dejarle más? Eh, como es, así como se calienta rápido el acero, también se enfría rápido. Un minuto, quizás. ¿Qué pasa si no lo, está a ver, lo... No he hecho eso nunca, <risa> pero no, porque la temperatura automáticamente se acaba el tiempo, ya deja de calentar. Pero claro, como está cerrado, ah, está todavía. todavía me imagino que quizás se pase un poquitico. Como el horno de cocina. Si ah, va a ser producción entonces, va a variar los colores. No, no, no, no. Porque entonces le va a dar más, eh, va a ser más concentrado. Sí. No, va a haber variación. Si es un solo no va a haber problema porque va a salir así. Sí, yo Pero bien. la imagen no va a ser la misma a, a la que se proyectó realmente Y el papel sí. se va a la sí, imagen. Sí, sí, sí, quizás sí, sí, sí, sea sí, un poquito sí. más difícil de quitar. Aquí va. Ah. importante, señores. Este termo yo lo puedo hacer en esta plancha, pero para lograr esa terminación de ese empate es imposible. No se puede. Está caliente todavía. Un sí. poquito. Cuando nosotros tenemos una impresora que no es de sublimación, cuando compramos papeles de baja calidad, tenemos que gastar mucha tinta. Tenemos que darle mucha saturación de tinta al papel. Fíjense que cuando lo pasa, el porcentaje de tinta de lo que había versus lo que hay ahora, pasó casi a un 85%. Hay papeles que yo he visto que se queda más de un 50%. Pues cualquiera vuelve y lo sublima de nuevo. De tanta tinta que queda y de tanta saturación que hay que darle. O sea, tengo una tinta que me cuesta, qué sé yo, 500 pesos, 1000 pesos, pero con la saturación que doy no me da el rendimiento que yo estoy pensando que me está dando ahora vamos a conocer una máquina bordadora de la marca Ricoma Integrado. técnica extremadamente duradera en sus prendas de vestir si usted bordó una prenda usted puede estar seguro que ese bordado durará tanto o más que la prenda a diferencia de otras se te podrá acabar la prenda y el bordado todavía estará ahí y se puede utilizar en camisas, toallas sábanas, t-shirt, polocher, gorras, zapatos medias, pantaloncillos Ropa, cualquier tipo de ropa interior, eh, un sinnúmero de, de, de prendas de vestir y cualquier tipo de textil se puede utilizar el bordado. Es una técnica que le da un toque premium a cualquier prenda que le podamos agregar. Esta es nuestra máquina bordadora Ricoma EM1010, tenemos muchos más modelos. Esta es la, el modelo de entrada, es la más económica y la más versátil. En este equipo nosotros agarramos y en la computadora con nuestro programa de diseño creamos un diseño para la máquina voladora, el cual podemos transferir en una memoria USB a la máquina. Luego que tenemos el diseño en la máquina, entonces lo vamos a aplicar a nuestra prenda. Podemos, como decíamos, hacer una muestra en un t-shirt, puede ser una gorra o cualquier otro tipo de prenda. Pueden pasar eso por ahí para ustedes ver qué cosas puede hacer esta máquina. Y no solo lo que ustedes lo están viendo ahí, sino que lo van a ver ahora, directo y en vivo. Puede trabajar a más velocidad. En la moradora encontramos máquinas de una cabeza hasta 20 cabezas. Entre acá tenemos de una, de dos, de tres, cuatro y seis cabezas disponibles para cualquier que de inteligencia. Ocho y doce también. O sea que a la vez podemos sacar no solo una pieza, sino que hasta doce piezas por cada tirada. Se rompe el hilo, suena esa alarma. Exacto. Y en caso de que fuese una máquina multicabezal, eh, aquí tiene una señal LED que te dice en qué cabeza fue que ocurrió. O sea, que tú no tienes que estar buscando a ver lo que fue, sino que la máquina te dice fue esta cabeza la que partió el hilo. Insertamos y arrancamos de nuevo. Y mientras la bordadora toma su tiempo para terminar todo el trabajo, vamos a ver cómo se aplica foil en textil. Haciendo cualquier cosa que cuando ella ya llegue a la temperatura que configurado, va a ser este sonido y se mantiene. Hasta que ustedes planchen y se mantiene. O si no. Se va a apagar. Sí, Para planchar camisetas, tienen que tener en cuenta que la parte de aquí del cuello quede fuera. ¿Por qué razón? Porque como tiene, es más grueso, si ustedes planchan, puede ser que si hay un vidrio cerca del cuello, no coja la presión suficiente y el diseño por ahí puede empezar a quitarse. Vamos a darle una preplanchada para que bote un poquito la humedad. Eso es recomendable siempre. Puede ser algunos 5 segundos. Vamos a poner este letrero que es de la, de la temporada. Merry Christmas. Me ayudan porque no sé mucho inglés. Tamaño bolsillo. La altura recomendable para poner un estampado, casi siempre en camiseta, es esta postura que queda aquí abajo. Esa viene es siendo la parte que queda aquí, un poco arriba del pesón. Exactamente. Entonces, para... ¿qué fue lo que colocaste acá? Esta es la lámina el adhesivo de textil que nos va a servir para poner el foil okay. ponemos un teflón para proteger la prenda y el material y le damos una planchada de 14 minutos, segundos quitamos el liner que es el plastiquito que trae y colocamos nuestra lámina foil por esta parte que pega, damos 14 segundos más. Vamos a apagar porque ya no la vamos a usar más. ¿Qué me ayuda? Repita no. el proceso que usted hizo de que cortaron el adhesivo, pegaron y después le ponen para mi forma, no ¿se acuerdan? De nuevo. Ajá. No, Bien. no, pero la Bien. pedí explicada. Uno a uno, por eso. Por eso. Este, esta lámina se corta. O sea, el adhesivo se corta como cualquier tipo de vinil. El modo espero. No lo, lo pelan, como cualquier linil normal, lo pelan. La temperatura son 170 grados Celsius por 14 segundos. Va a depender de la energía eléctrica de su casa, porque si es un, un, un lugar que la energía puede ser que varie un poquito los parámetros. Luego aplicamos el coil y ya está listo, por favor. Hay un cartón también. Y se utiliza esa misma para y entonces conseguimos esto. Wow. El efecto parece. Wow. Hemos visto cómo sublimar un Tumblr completo. Asimismo, el resultado de la máquina bordadora Ricoma y lo más impactante, cómo aplicar foil sobre una camiseta. Y este es el mismo foil que también es posible aplicar sobre cartón. Pero ojo, la técnica de aplicación es distinta. Y en este próximo video te cuento más sobre cómo nos fue en nuestro primer Craft Day de Santo Domingo. Si tú quieres ser parte, atento a nuestras redes sociales. Nos encuentras a todas como mi versión de tu proyecto en Instagram. Por cierto, miren lo que me traje conmigo. Señores, yo no sé dónde va a caber esto en el craft room porque también hay un montón de máquinas que siguen sin desempacar y algunas otras nuevas. Muchas gracias por el apoyo. Será hasta un próximo video.